Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema de sistemas de ecuaciones de 3x3. ¿Qué veremos? Pasos para resolver una ecuación de 3x3 por eliminación y por el método de sustitución. Y por último veremos un ejemplo de aplicación en una ecuación de 3x3 planteada. No siendo más, comencemos. Pasos a tener en cuenta para resolver la ecuación. Paso número 1. Seleccione y numere de forma ordenada las tres ecuaciones que va a utilizar. 1, 2 y 3. Paso 2. Combine las ecuaciones 1 y 2 utilizando el método de eliminación. Elimine una de las variables de su elección generando la ecuación número 4. Paso 3. Combine las ecuaciones 1 y 3 por eliminación también y elimine la misma variable generando la ecuación 5. Paso 4. Con las ecuaciones 4 y 5, por el método de sustitución, encuentre la primera variable. Paso 5. Tomando como referencia la ecuación 4 y 5, en este caso, encuentre la segunda variable. Reemplace las variables encontradas en cualquiera de las tres ecuaciones principales. Despeje y encuentre la última variable. Vamos a ver entonces un ejemplo de aplicación aplicando estos pasos. Ejemplo práctico. Encontrar los valores de X, Y y Z de las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, que son varias ecuaciones, no olvidemos que son tres ecuaciones. Tenemos 2X más Y menos 3z igual a menos 1, ecuación 1, x menos 3y menos 2z igual a menos 12, siguiente, 3x menos 2y menos z igual a menos 5, como podemos ver tenemos las variables x, y y z, y tenemos 3 ecuaciones, por eso tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, vamos a resolver un sistema, de 3 por 3 entonces vamos a aplicar los pasos que vimos anteriores tenemos el paso número 1 numerar las ecuaciones entonces tenemos estas ecuaciones acá entonces vamos a numerarlas 1, 2, 3 ya numeradas vamos a, a combinar ecuaciones que es el paso 2 vamos a combinar dos ecuaciones en este caso vamos a empezar con la 1 y la 2 y vamos a eliminar una de las variables, puede ser x, y o z, en este ejemplo vamos a eliminar la variable y, para eliminarla solamente es necesario multiplicar este y por 3 para que nos quede 3y y 3y menos 3y nos da 0, no olviden que estamos aplicando el método de eliminación, la parte de abajo no debe ser modificada, entonces solamente vamos a poner el número 3, y empezamos a efectuar la multiplicación de todos estos términos tenemos lo siguiente, 3 por 2 nos da 6, 6x 3 por 1 nos da 3y 3 por 3 nos da 9, conservando el signo 3 por menos 1 nos daría menos 3 la parte de abajo no se ve afectada, la ponemos acá no olvidemos que estamos trabajando con la ecuación 1 y ecuación 2 ahora teniendo esto en cuenta efectuamos la eliminación se cancelaría las variables y y solamente nos quedarían x y z. 6 más 1 nos daría 7x, menos 9 y menos 2 nos da menos 11. No olviden que signos iguales se suman. Y acá de igual forma, menos 3 y menos 12 nos daría menos 15. Quedándonos la ecuación 7x menos 11z igual a menos 15. Hemos encontrado... La ecuación número 4. Ahora, teniendo esto en cuenta, pasemos al siguiente paso. En el siguiente paso vamos a combinar de nuevo dos ecuaciones. Vamos a combinar ahora la ecuación 2 y la ecuación número 3. Pero para ello, como estamos concentrados en la variable Y, debemos cruzar estos números. El 2 me afectaría la parte de arriba y el 3 la parte de abajo. Pero como ambos son negativos, debo dejar uno de los números con signo negativo para que quede con signo positivo. Lo vamos a poner acá menos 2 y acá el número 3. Menos 2 lo vamos a multiplicar por todo, nos va a quedar menos 2x más 6y más 4z igual a 24. No olviden que el 2 multiplica cada uno de estos coeficientes. Y como se multiplican los signos deben de cambiar. La parte de abajo nos quedaría 9x menos 6y menos 3z y menos 15. No se afectan los signos, solamente se ve afectado por la multiplicación. Ahora, eliminamos las siguientes variables. Y y y se cancelan, 9 menos 2 nos da 7x más z igual a 9 esto nos generaría la ecuación número 5 ya tenemos estas dos ecuaciones, la ecuación 4 con la ecuación 5, vamos a continuar con el siguiente paso que el siguiente paso nos dice que debemos combinar estas ecuaciones entonces vamos a combinar la 4 y la 5 para encontrar una de las variables, entonces miren que ya hemos reducido la variable Y, no aparece ni acá, ni acá ahora vamos a aplicar el método de sustitución vamos a despejar una variable y la vamos a reemplazar en la otra en este caso vamos a despejar la variable x y lo vamos a hacer de la ecuación número 4 entonces ¿qué vamos a hacer? este menos 11 lo pasamos al otro lado a sumar quedando más 11z y como tenemos un 7 que está multiplicando a x lo vamos a pasar a dividir quedando menos 15 más 11z sobre 7. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a reemplazarlo en la otra ecuación, aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y en el método de sustitución se debe despejar una variable y reemplazar en la otra ecuación. Entonces quedaría 7 que multiplica a x, en este caso sería menos 15 más 11z sobre 7. Como podemos ver, 7 y 7 se cancelan, quedando solamente menos 15 más 11z más z igual a 9. Desaparece el número de abajo. Ahora, teniendo esto en cuenta, efectuamos la operación, pero primeramente agrupamos términos semejantes, quedando 11z más z igual a 9 y este menos 15 pasa al otro lado a sumar, quedando 12z igual a 24, como el 2 se está multiplicando a Z lo vamos a pasar a dividir, quedando 24 dividido 12, al efectuar esta división nos va a dar Z igual a 2, ya hemos encontrado el valor de la variable Z, ahora con este valor vamos a encontrar la siguiente variable, recordemos que habíamos hemos despejado anteriormente la variable X. Lo más sencillo es coger este 2 y reemplazarlo en esa variable z que está acá para encontrar la variable x. Entonces vamos a hacer eso. Nos quedaría menos 15 más 11 que multiplica a 2 sobre 7. Esto nos daría menos 15 más 22 sobre 7. 22 menos 15 nos da 7 y 7 dividido 7 nos da 1. Quiere decir que el valor de x es 1 hemos encontrado el valor de Z el valor de X nos falta solamente encontrar el valor de Y entonces retomemos Z vale 2 y X vale 1 y recordemos que en uno de los últimos pasos nos dice que debemos reemplazar estas variables en una de las tres ecuaciones principales vamos a tomar en este caso la ecuación número 2 vamos a reemplazar X acá Z a este lado y por último vamos a despejar y encontrar el valor de Y que es la única variable que nos falta esto nos daría 1 menos 3Y menos 2 que multiplica 2 igual a menos 12 y nos quedaría 2 por 2, 4 y vamos a agrupar términos semejantes nos quedaría menos 3Y igual a menos 12 el 1 cambia de signo quedando negativo y el menos 4 también Ahora, teniendo esto, vamos a despejar y, Entonces nos quedaría menos 3y igual a menos 12, menos 1 y más 4. Les recomiendo que si tienen alguna duda en todos los pasos que hemos seguido, pueden ir pausando el video para que vayan analizando de forma más detallada cada paso y les quede más claro el despeje de cada una de las variables y la resolución de ellas. Ahora menos 12, menos 1 y más 4 eso nos daría menos 9 este menos 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir, nos quedaría menos 9 dividido menos 3 y menos 9 dividido menos 3 nos da 3 quiere decir que el valor de Y es 3, no olviden que la multiplicación de signos acá nos va a dar positivo ya hemos encontrado el valor de Y con esto Hemos encontrado que x vale 1, que y vale 3 y que z vale 2, que son los valores de las tres variables que satisfacen las tres ecuaciones que nos plantearon en principio del problema. Quiere decir que esta es la solución para estas ecuaciones. Existe otro método muy aplicable que es el método de Cramer. En la parte de aquí arribita les voy a dejar el enlace por si quieren ver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 Y Muchas gracias y hasta un próximo